¿Qué tal, queridos amigos? Feliz inicio de semana. Me alegra que podamos, en la presencia de Dios, iniciar nuestra semana, nuestro día. Vamos a darle gracias a Dios. Ha concluido nuestro fin de semana y ahora nos disponemos para regresar a nuestro trabajo, a nuestras actividades cotidianas. Tal vez ya muchos de los jóvenes, de los niños han salido a sus vacaciones de fin de año. Con gratitud a Dios, iniciemos la semana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo, Sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tiene para vivir palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vean que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. ¿Cuál es la razón por la cual yo doy, por la cual yo ayudo? De esta viuda se resalta, es que da todo lo que tiene. Y eso se trata en la vida. No se trata de dar migajas, mis queridos hermanos. Se trata de darnos. Eso es lo que más cuento. Que al iniciar nuestra semana, de verdad, nos pongamos en esa actitud de darnos me meto la mano en el bolsillo, tengan. Pero no me, cuando me doy, ya no es algo al bolsillo, soy yo el que me entregue. Y eso es lo que el Señor me pide. No que dé algo, sino que me dé, que me entregue totalmente. El Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Feliz semana.